Muchas gracias eh, director, rector, alcalde, académicos, consejera, miembros de los equipos de las distintas administraciones. La verdad es que en esta casa de, de, del español, eh, hablar de, del español como idioma, como proyecto cultural es muy complicado. Pero me gustaría hablar del español como oportunidad de futuro, de progreso para Salamanca, para Castilla y León y por tanto como proyecto de futuro también para nuestro país. Eh, Castilla y León, Salamanca, somos una tierra en transformación y considero que el español tiene que ser un elemento clave en este proceso de construcción de nuestro futuro. De ahí este convenio que firmamos las cuatro instituciones, que se ha explicado con detalle y alguna referencia... Haré, Pero creo que es una demostración palpable de que el Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca, que tiene su sede en la ciudad de Salamanca, es una realidad, está ya en funcionamiento, está generando actividad, conocimiento, oportunidades y creo que con los últimos impulsos es una referencia nacional, es sin duda desde mi punto de vista el Centro de Formación del Español en España. Eh, se ha hablado de Nebrija. Bueno, pues en Castilla y León somos la historia y la vanguardia del español. Y yo quiero reivindicar también en este año a Nebrija porque, como él, que él fue la historia, pero fue también la vanguardia y junto a él tantas y tantas personas en nuestra comunidad autónoma. Aquí hay... Eh, personas que son ejemplo, testigo fiel de, de lo que estoy diciendo. Esta misma academia, a lo largo de su historia, puede comprobar, se puede comprobar cómo muchas personas son historia, pero fueron vanguardia de, del español. Yo creo que puedo decir, sin temor a equivocarme, que somos la tierra del español por, por nuestras entrañas, nuestro nacimiento, por su uso, por el conocimiento, por por lo que significa el español como industria cultural y como seña de identidad, porque así lo establece nuestro estatuto de autonomía, eh, pero una identidad integradora que abraza a todas las personas de nuestro país y a los millones y centena, centenas de millones de personas en todo el mundo que hablan nuestro idioma. Somos desde luego referente nacional y como somos referente nacional entiendo, porque no puede ser de otra manera... ...que tenemos que ser el destino preferente de las inversiones del gobierno de España... ...y de los fondos europeos para potenciar el español. Salamanca, ciudad del español, lo decía el alcalde, no es un lema, es una realidad. Es un hecho histórico, actual, creciente y también de mucho futuro. Porque tenemos una especialización que no hay en otros lugares porque tenemos los mejores socios, tanto en el ámbito público como en el sector privado. Aquí hay una magnífica representación de lo que estoy diciendo, hombre, parafraseando el dicho, si me permiten, no sé si... pero el que quiera aprender español, que venga a Salamanca. Yo quiero insistir en que desde el gobierno de Castilla y León, Creemos en el español no solo como, como lengua, como idioma, como referente cultural, como instrumento de integración social, sino como fuente de oportunidades, como fuente de crecimiento y de empleo y que bueno, demuestra una potencia económica, eh, por eso lo denominamos la industria del español. Eh, se ha dicho, vamos a destinar en principio y como mínimo un millón y medio de euros para el Centro Internacional del Español que va a dirigir, lidera, dirige la Universidad de Salamanca. Y agradezco la apuesta que hace el rector muy personalmente. Eh, es verdad que había un trabajo previo de muchos años sobre este asunto, pero bueno, estamos impulsando ahora también desde todas las instituciones un proyecto de esta naturaleza. Y el convenio que hoy firmamos son proyectos, se han explicado, yo también quería hacer una referencia porque la Universidad de Salamanca refuerza su posición, su condición, eh, desde luego en la certificación idiomática del español con un proyecto que centra su mercado, su objetivo fundamental en un país como los Estados Unidos. También en este convenio se apuesta por nuevas tecnologías, por nuevos sectores productivos, en fin, la tecnología es algo muy mm, importante, por eso se prevé la aplicación de la inteligencia artificial a la certificación idiomática, por eso también queremos hacer avances en el control de la calidad de las traducciones automáticas, por eso se apuesta por la creación de un software para el diseño y diagnóstico automático de la facilidad de la lectura, de los textos, la lecturabilidad, ¿no? Pues bien, es verdad que somos eh, punteros eh, y nuestras universidades son punteras en otros ámbitos, desde la comunicación cuántica, los nuevos materiales, el hidrógeno verde, en fin, pues también somos punteros en el español y sobre todo en la aplicación de las nuevas tecnologías al español. Yo creo que, eh, como conclusión, estamos generando una... Eh, ...industria que a su vez genera oportunidades... ...dando más peso y más atractivo a Salamanca... ...a la Universidad, a la ciudad y por tanto a Castilla y León... ...en el ámbito del turismo cultural. Quiero agradecer eh, la generosidad del Ayuntamiento de Salamanca... ...y su participación en este convenio... ...quiero también desear tanto a la Universidad de Salamanca... ...como a la Real Academia Española... El mayor éxito en el desarrollo de todos estos avances porque creo que es un elemento que va a seguir remarcando el prestigio exterior de nuestro país y sobre todo un elemento muy importante en el crecimiento económico, la creación de empleo, la creación de oportunidades eh, y la transformación en nuestra tierra. Muchísimas gracias a todos.